Hello, hola. Welcome back to my animatronic. Yes. Uh, <risa> estoy. ¿Cómo eh, hace un poco de frío. Estoy seguro que acaba de pasar alguien y hizo como así en la cámara, cosa muy típica que pasa aquí igual. Oye, en realidad, el coreano ¿Eso es bueno que en realidad eh, me cae muy bien güey. obviamente hay gente de tantas partes pero eh, not <risa> ¿Qué iba a decir <risa> nada que hace un poco frío y tengas cotas no mucho ¿so? to... y ahora empecé a andar en cuelo ¿por porque me doy tanto cringe oye como me quedó el pelo le gustó me lo corté yo creo que me quedó bien bueno, ¡whatever! Voy a ir a tomarme una copa de vino a un lugar que me gusta mucho que se llama Mike's Cabin Creo que que hacen venir a Corea y además que lo conocen y está por ese cerro para arriba pero antes de llegar ahí voy a darme la vuelta por atrás porque eh, según yo la carita todavía no llega y no quiero estar solo Tengo, No sé si les pasa a ustedes eso de que están siempre solos que cuando se juntan con alguien no quieren demostrar al mundo de que siguen solos. ¿Cierto? Eh, nada porque estoy disperso eh, y también soy disperso cuando estoy en la calle. Eh, para los que se preguntan, eh, sabéis que yo Soy tan random yo, que no sé qué estoy haciendo. De verdad no sé qué estoy haciendo. Eh... Hola, voy grabando a la calle. No sé a qué mucho para esto, pero supongo que para mostrarles... Yo no sé. Pero bueno. Esta es la calle donde antiguamente todos los... No sé si vieron alguna vez videos de la gente que era como basking Que son los que como que bailaban acá antes Y la gente los miraba pero por el corona todo eso está prohibido Ahí hay un letrero de hecho que dice como que no se puede decir Basking, basking, Y eso Uh, aquí hay un árbol con luces y H&M que es donde compro ropa a veces hoy uh, aquí venden de esas como fresitas que son como demasiado voy llegando al cabin uh, este es como un live pero no tan largo o sea, es como que estoy en un live muy largo non-stop tengo que ahora hacer el chequeo del código qr así que yo creo que va a hacer eso y sigo grabando o me despido del vídeo Hola, nos vamos yendo de Max Cabin ahora. Me tomé total dos copas de vino. Y ahora la ONI nos invitó a su casa. Se Vamos a ir a su casa. ¿ONI? ¿ODISA se o? No, Goyangsi. Ah, Cuyangi. Goyangsi, es es moro. Ah. es Ah. Entonces, vamos a ir. Ah, Samsung Dong. No. Uh, Samsung Dongsan Dong de Samsung ah. Samsung Station. Ah. Entonces vamos a ir para allá. Y. Supongo que vamos a seguir chupando. Ah. Así que. Eso. Eh, me tomé solo dos copas de vino, como les dije. Estoy súper bien. Ahí está la Hani. Y ahí está la Cari. Y ahí está la Oni. Y eso, pues. Eh, no sé si voy a terminar el video acá o no Quizás voy a grabar un poquito más después Pero, sí, pues eh, Pero eso, pues lo he pasado súper bien hoy día Hoy uh, oh, sí, hoy día está súper motivado Hoy día me pasó que bailé Hueón como nunca Y las chiquillas me decían así como Hueón, para Y yo así como Hueón, no, es que no puedo Mi cuerpo lo necesita Hueón, 10 días en puta cuarentena ¿Qué querí y qué son? Uh -huh. Bueno, la Oni nos hizo esta pasta de camarones con ajo. Bueno, esta, la raja, esta es pasta tradicional. Eh, y aquí tenemos pollo frito con como tonca sus, pero bueno, esta hueá. ¡Oh! Hay un ajo gigante ahí, está venido conmigo. De es ah. you know, mm, pollo. Esto es pollo. Mm, Yo chicken, pensé que era de cerdo. Mmm, bueno, mm. ¡Hola! Nuevamente, bienvenidos... Eh, bueno, en realidad el mismo video que... Bueno, no sé. La cosa es que les quiero mostrar lo que nos cocinó la Oni para el almuerzo. Porque, bueno, realmente se ve muy rico. Y yo estoy seguro que va a saber rico también. Aquí tenemos una sopa que... Es de Odin, ¿cierto? Es una sopa de... Ah, Odentang. Y aquí hay Possam. Que lo hizo ella misma. Así que después les voy a mostrar como más en detalle. Y les voy a decir cómo sabe, pero bueno. Debe estar ya muy rico porque cocina muy bien. Y además, la Janita atrás así como... Arreglándose, me encanta. sí. <risa> el ángulo, el ángulo. No, y aquí hay un vino chileno que también lo vamos a acompañar con esto. Pero, weón, el olor... Falta todavía. Falta una sí. pude chile. Sí. El, el, el olor está muy rico y estamos escuchando como K-Pop de los más antiguo, eh, Así que eso. Ahora llegó un sí. pude chile, parece que se llama. No, creo. que sé. No sé. No de No sé. No No I want your revenge, you don't mean you got a penal man. Oh, I want you. Ahora estamos comiendo más postre <risa> con este lado. El round 5 yeah. de mi. La acá, conchetón. <laughs> okay. Okay, put the uh, pineapple? pineapple slice. Una piña. Uh, and then lemon juice, a little bit. Okay. Then put the... Tabasco. You know Try first. You know Mm. Mm. Mm. <muchas> hola, estoy como Pico. No mentiras. Eh, hola. Eh, estamos aquí. Eh, la casa de Y Yo digo Oni de cariño. Porque no se les dice Oni. No se se sería mi nuna. Pero yo digo Oni porque suena como este. Estamos acá. Eh, está jugando como estos juegos virtuales como... Como Entonces Un Nintendo vos. Wii pero como con lentes virtuales. se disperso? ¿Qué puedo haber dicho en 40 minutos? No, no, no, sé. Entonces, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¡Fuelto, Rosa! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, que pero!